49 concesiones mineras quedaron suspendidas temporalmente en Zaruma. Nuevos temas fueron incorporados en el alcance al informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Y en lo internacional, Huracán María devasta a Dominica y amenaza la isla de Guadalupe.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 A las 15 horas de este miércoles 15 de septiembre se tiene prevista la intervención del presidente Lenín Moreno en el 72 segundo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. A las 16 horas se tendrá la suscripción del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y Depósito de la Ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos. Mientras que a las 16 horas con 30, mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, dio a conocer que hoy se desarrollará un conclave de negocios en el American Council of the Americas,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 Revisamos otros temas. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que el próximo lunes 2 de octubre presentará oficialmente el contenido de la consulta popular.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 En el Consejo Sectorial de Seguridad, presidido por César Navas, ministro del Interior, se definió los compromisos interinstitucionales para la ejecución del estado de excepción en Saruma. Entre ellos, la Secretaría de Gestión de Riesgos presentará en 48 horas un informe técnico de intervención en la Escuela La Inmaculada, afectada por el socavón producto de la minería ilegal, con el fin de determinar la demolición de la infraestructura.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 la ciudadanía tiene que colaborar, no es solamente el Estado el que tiene que dar aquí la alternativa. Eso no se puede hacer sin que la ciudadanía esté consciente del momento que está atravesando Saruma y que para eso pues el Estado está previniendo un riesgo mayor. 199 efectivos militares y policiales realizan controles de la prohibición de actividad de las concesiones, interdicción de acceso a bocaminas y control a los medios de transporte.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 Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que Ecuador es el sexto país a nivel mundial en conseguir la calificación internacional de equipos médicos para cubrir emergencias por parte de una misión de verificación de la Organización Mundial de la Salud. Una misión de verificación de la Organización Mundial de la Salud emitió un pronunciamiento en el que recomienda la calificación internacional de los equipos médicos de emergencia del Ecuador en el nivel 2 para atender desastres a través del despliegue rápido y coordinado en territorio nacional e internacional. En el reporte de visita emitido por la misión, se felicita al Ecuador por el objetivo alcanzado, así como por el compromiso de brindar asistencia humanitaria en salud a poblaciones afectadas por emergencias y desastres. Los equipos médicos de emergencia apoyan a los sistemas locales de salud siempre bajo las directrices globales y estándares definidos por la Organización Mundial de la Salud. Esta calificación tiene por objetivo contar con una lista global de equipos médicos que puedan estar disponibles para despliegues regionales e internacionales. A escala mundial, Ecuador es el sexto país en conseguir esta calificación... ...cuya entrega formal se realizará en las próximas semanas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Temas como la oferta académica, admisión a universidades... ...y a institutos técnicos y tecnológicos... ...fueron incorporados en el alcance al informe para primer debate... ...del proyecto de reformas a la ley de educación superior. Son tres los ejes fundamentales transversales... ...que rigen el alcance del informe para primer debate... ...del proyecto de ley reformatorio a la ley de educación superior... ...en función a la situación actual de la educación superior... ...tales como... ...fortalecer el principio de igualdad de oportunidades... ...en respecto a la voluntad de los aplicantes... ...y su relación con sus capacidades... ...robustecer la formación técnica y tecnológica... ...en aplicación de los principios de cogobierno ...autonomía, responsabilidad e igualdad de oportunidades... ...las instituciones de educación superior... ...deberán proyectar su oferta académica... ...a nivel internacional... Lo explica el presidente de la mesa legislativa, Augusto Espinosa. Eh, temas referidos a la calidad, porque todo esto, igualdad de oportunidades, ampliación de oportunidades, tiene que hacerse en el contexto de la calidad, nunca podremos retroceder. Entre los aspectos de mayor debate está la nivelación y admisión. Las asambleístas Noralma Zambrano y Dayana Pazley explican los cambios. Porque las competencias no tienen que ver con contenidos, tienen que ver con habilidades, con destrezas y con actitudes. El acceso al proceso de admisión a las universidades y segundo la formación técnica y tecnológica como tercer nivel. También en el alcance consta el impulso a los institutos técnicos tecnológicos, pues la titulación de estos centros de estudios no eran avalados. El asambleísta Romulo Minchala detalla las modificaciones. Crear institutos tecnológicos de calidad, y dar ayuda a las universidades porque las universidades están en capacidad de tener dentro de sus mismos predios universitarios los institutos tecnológicos. Este alcance elaborado por la Comisión de Educación se suma al informe para primer debate, estructurado por la administración de la mesa legislativa correspondiente al periodo legislativo anterior en mayo de 2017. Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, realizó un reconocimiento a los estudiantes del Grupo de Alto Rendimiento, Mérito Territorial y Política de Cuotas Bienes, que obtuvieron las mejores calificaciones. En los más pobres, en los chicos que son hijos de familias complicadas, con madres jefas de hogar, una serie de elementos que hemos incorporado ahora, por ejemplo, en las becas de Loyalbán.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 Reconocerles, quiero insistir, digamos, cuando oigo lo que él y dice los chicos que han intervenido, van a estudiar medicina, ingeniería, qué alegría, en pocos años seguramente serán los mejores alumnos, muchos de ustedes van a ir a universidades de excelencia, también queremos que la Universidad Ecuatoriana sea de excelencia, esto también es importante, creo que ya vamos terminando este ciclo valioso donde hemos tenido PHDs y doctorados de afuera, ahora estamos comprometidos en consolidar, posgrados y maestrías también en la Universidad Ecuatoriana, porque tenemos gran cantidad de talentos que se han consolidado y se han formado. De igual manera, los estudiantes también de manera optimista compartieron su esfuerzo y dedicación. Bueno, eh, es mucha la felicidad que mantengo, pues es un reconocimiento que en realidad me, me hace superarme más como persona, crecer más, eh, de tal manera que...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 Graduarme, mi única meta era graduarme, pero nunca pensé llegar hasta acá. Y tras las denuncias formuladas en contra de Yacha y la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional realizó un recorrido parcial por sus instalaciones el pasado viernes. El titular de la mesa legislativa, Augusto Espinosa, sostuvo que hay preocupación por ciertas decisiones de la actual administración. La situación de la ciudad del conocimiento, Yachay Tech, sigue siendo tema de debate e investigación al interior de la Asamblea Nacional. El pasado viernes, representantes de la Comisión de Educación realizaron un recorrido parcial a sus instalaciones para inspeccionar las denuncias realizadas en días pasados por el actual gerente de la empresa pública Yachay, Jorge Martínez. El presidente de dicha mesa legislativa, el asambleísta Augusto Espinosa, sostuvo que se está investigando a profundidad lo que ocurre en uno de los emblemas del gobierno del expresidente Rafael Correa y dio a conocer la razón por la que habrá una queja formal contra Martínez. Eh, hasta ahora eh, lo que tenemos es preocupaciones. Eh, vamos a hacer una queja formal como Asamblea Nacional por la no comparecencia del gerente de Yacha y EP. Eh, y después eh, alertar a la ciudadanía de que efectivamente de lo que tenemos hasta ahora parecería que el informe presentado por Yachayep fue sesgado. Asimismo denunció que los informes presentados por la empresa Yachayep no tienen los suficientes sustentos técnicos y que el contrato firmado para la construcción de este centro ha sido rescindido unilateralmente, hecho que calificó como gravísimo. Se ha ya terminado unilateralmente el día viernes. El contrato con eh, la empresa mixta que es eh, en la que participa el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Al parecer no hay siquiera sustento jurídico para esa terminación y esto sería gravísimo porque implicaría un perjuicio enorme para el Estado. Seguramente la empresa demandará hasta daños y perjuicios. y Chaitec fue inaugurada en abril de 2014. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas,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 Amigos, gracias por informarse con nosotros. Les contamos que en la escuela Alberto Enríquez Gallo, en Puzuquí, en la ciudad de Quito, se desarrolló el relevo de mando del nuevo comandante general de la Policía Nacional. En este lugar se encuentra nuestra compañera Caterine Morejón con su informe. Adelante, Cati. Muy buenas tardes amigos televidentes, así es, en horas de la mañana se desarrolló la ceremonia de cambio de mando del nuevo comandante de la Policía Nacional. En su discurso se comprometió a seguir fortaleciendo el trabajo de la institución, que actualmente cuenta con 47 mil miembros policiales. Además, recalcó el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra la corrupción que emprende el gobierno nacional. Nos vemos frente a un gran reto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 De su parte, el ministro del Interior, César Navas, enfatizó en el apoyo del gobierno nacional para mejorar la calidad de vida de los policías. Es así que una de sus primeras acciones será perfeccionar el sistema de salud de esta institución. Vamos a tomar acciones a corto plazo en los nudos críticos y a mediano plazo para hacer una intervención integral. No solo al hospital de la Policía Nacional, sino al sistema de salud de la Policía Nacional.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 y en el respeto a los derechos y el debido proceso. Esto es lo que les podemos informar hasta el momento. Les extenderemos esta información en nuestras siguientes emisiones. Muy buenas tardes. En el ámbito internacional les contamos que el poderoso huracán María amenaza nuevamente a las islas del Caribe. Mientras que Perú analiza legalizar la marihuana medicinal. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen. Guadalupe comenzaba a sentir el martes los embates de María, un huracán potencialmente catastrófico que se acercaba a la isla con categoría 4 tras devastar Dominica. Los habitantes de Dominica perdieron todo lo que el dinero puede comprar y reemplazar, dijo el martes Roosevelt Skerritt, primer ministro de esta isla del Caribe. Antes de Dominica, el ojo del ciclón pasó a unos 50 kilómetros de la costa norte de Martinica y privó de electricidad a unos 33.000 hogares, pero no causó daños significativos. Se prevé que María golpee las Islas Vírgenes y Puerto Rico entre el martes por la noche y el miércoles. Las autoridades de República Dominicana ordenaron en tanto el desalojo preventivo en zonas vulnerables. La región ya fue devastada hace unos 10 días por el huracán Irma, que dejó alrededor de 40 muertos en el Caribe antes de golpear Florida, donde murieron al menos 50 personas. Perú se ha sumado a la corriente que recorre Latinoamérica... ...para legalizar el uso medicinal de la marihuana. Una comisión del Congreso peruano ha aprobado un proyecto de ley... ...presentado por el gobierno que pretende autorizar la producción... ...comercialización e importación del cannabis y sus derivados. Eso sí, todo bajo control del Estado y con un uso médico restringido. La comisión de defensa... Ha aprobado por unanimidad proponer al Pleno la ley que despenaliza el uso medicinal del cannabis. Este proyecto de ley es fruto de la lucha de organizaciones civiles y familiares de enfermos. Sentimos todas las madres del colectivo muy contentas, ¿no? Porque es una recompensa a tanta lucha que hemos venido siguiendo día con día, ¿no? Es, se trata de la calidad de vida de nuestros hijos, de la mejoría. Las familias de enfermos de cáncer, epilepsia, Parkinson y otros males denuncian la persecución policial de la que son víctimas por utilizar aceite de marihuana para mejorar su estado. Perú sigue así los pasos de países vecinos como Chile o Colombia, donde se ha legalizado el uso de la marihuana para uso medicinal. México también avanza en ese sentido. Más allá ha ido Uruguay, donde se permite tanto su siembra como su consumo. En Perú el debate sobre la despenalización se desató a principios de año, después de que la policía allanara un laboratorio clandestino en Lima, donde se fabricaba aceite de marihuana para pacientes con graves enfermedades. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Agradecemos a nuestra compañera Diana Tirado, quien realiza la interpretación de lengua de señas y agradecemos a nuestro equipo técnico por su trabajo. Gracias amigos, amigas televidentes por su fiel compañía. Hasta pronto.